¿Qué tal estáis? Soy Mili. y vamos a divertirnos un rato con Mario Marrabbit Vamos a ir directamente a la solo tenemos para escoger una Así que nada, vamos para allá Y vamos a ver si sobrevivimos o no sobrevivimos en esta ocasión Esperemos que sí, esperemos que sí, vamos a omitir la intro Y... vamos a ver por los Sparks Esta es la misma que tuvimos la otra vez esta, ¿Cuántas eran? Cinco turnos Esto se me hizo largo Quemadura Quemadura Esto, congelación Y esto, resistente a todo Y el grandullón, resistente a todo Y antiacelerones. Vale, pues vamos a matar a este logrador Lo más rápido posible Vamos allá, vamos con este Equipito Joder, qué mala suerte ¿no? Por aquí Vamos con esta También la hacemos la Y a Edge Le hacemos que salte De sus dos acelerones Y ya la dejo por aquí Uno Dos Y Como no me van a atacar desde lejitos La puedo dejar aquí o oh, bueno, la pongo desde aquí, que me viene de allá. Vamos a darle. Y... Es que no creo que lleguen, tío. No creo que lleguen. Todavía no voy a activar nada. Este lo planto aquí. Le ataco. Y con Rapid Beach... La, la voy a plantar aquí Y me mato Y activo el logrador Para que el logrador se mueva Y ataque a alguno de los que están por ahí Pendientes Hombre Con esta sí que tenía que haber activado la curación para tal Pero En este caso he fallado Y ya está ¿Vale? Yo creo que con Edge no me merece activar la... No me merece activarme esto la verdad, no creo que se acerquen lo suficiente. Y con este. Son dos turnos de recuperación. Puedo hacerlo, venga. Para aunque sea quitarme. Aunque sea quitarme un par de bombas. Ah, pues ni eso, ni dos bombas. Porque como está la bajada, pues es un pequeño fallo. Pero bueno. Desde aquí, no le doy a ninguno Pero si puedo con él, no les doy desde aquí A ver dónde están los enemigos, es que no están cerca ni la gobernadora ni el kamek En verdad, entonces me puedo poner aquí Y ya le doy a los dos ¿Alguien más? Ahora sí que sí me activo el aluvión de espadas, que sí que se van a acercar. Con este no llego a nada. Entonces, pues aunque se ha ido dañando. Randullón. ¿Se acerca sin daño? Sí, mierda. Vale. Fallo por mi parte. Es que nunca me acuerdo, tío. Eh, no vamos a activar la curación todavía. Vamos a quitarle un gumba. Ah, no, no mato ni un gumba. Pues nos vamos a quedar así. Ah. Vale, se van a las dietas. Mira, para esto, Bowser me hubiese venido. No te hagas esto. Vale, aquí con pues esto también le mato. Así que vamos a hacer esto. No tengo daño en área, tío. No lo he pensado. Y. Lo que nos interesa aquí es... ¿Lo puedo dañar? solo puedo dañarle a él? Pues vaya casca de la vaca. Pues vamos a irnos lejitos. Y esta la dejo aquí. No se va a mover tanto, pero es que... Voy a protegerla aquí. Es que si no se pueden dañar las... Estas que salen nuevas, las tropadas Las ventanas, esas. Los portales. Es que... No, no creo que me interese... A ver, me voy a quedar aquí. Es que yo creo que van a salir coordinadoras. Vamos a ponernos aquí. Por si salen coordinadoras. Y... Pero aquí viene el gran tullón. Como se mueva primero el gran tullón, Estoy fastidiado porque aquí solo tengo La coordinadora que viene por detrás Nada Vale El fan me queda Esta sigue saltando Se mueve, no me lo puedo parar. Ah, no puede por los portales Que de lujo Y esto es un fastidio, eh matan al logrador sale un cabec a ver, a ver es que aquí con edge puedo hacer un grandísimo destrozo <tose> A ver... Vamos... A recoger... Y tirar... ¡No! No me lo puedo creer, macho... No me lo puedo creer... ¡Despídete! ¡Qué fácil! Despídate. Vale, tiramos esto <risa> y daño a todos, os pillé. Vale, desde aquí no le doy al obrador. Desde aquí tampoco, y desde aquí sí. Me interesa, es que me interesa dañar al lobrador. Al pero vamos. ¡Oh, yeah! Dos turnos lo que hay que sobrevivir. Desde aquí sigo sin darle. El... Desde aquí sí que ya le doy el camino. Desde aquí no vamos a dañar al Kamek y me voy a activar la acción de Luigi y la de Pepe. Casi se va curando porque nos quedan pocos turnos y se va curando un 20% y después si me lo dañan pues otro poquito más y esta voy a esperar al último turno y me voy a quedar así 237 por el daño en área. Pues. Me da. Uff. Tres portales aquí, eh. Es que la gobernadora aquí ya nos hace destrozo. Vamos a venirnos para aquí. ¿Puedo salir de ahí con pitch. Sí, me dejan salir de aquí. Me voy a quedar aquí. Me voy a curar. Y vamos a activar el obrador. Es lo que a hacer. Y activamos el lobrador para que entretengan al menos alguno. Van a salir gordinadoras Me van a dañar por un tubo No, tío, pero no muevas a este A este no te a... Este No vamos a despertar Esto Por gastar un poco y entiendo que saldrán antes lo de los portales. Saldrán antes los de los portales. El daño aquí no me merece la pena, tío. Dañar. Vale. Un turno, es un turno. Resistir un turno. No me daña el... No me mata el... Edad. Me lo mato ya. Uf, pues menos mal que se en la cocinadora. Aquí salen... Que me Ostras. Claro, salen seis, tío. Me lo mato. labrador Que se queda ahí. Mecamec. Que me daña área. Conseguir. ¿Cuál voy? Con Edge. Con Edge, panita. Sí. Venga. Va, sortea por donde no tienes que sortear. pero no última vale, vale, vale, vale un guapo más de Spark ya hemos pasado el, la mitad de, del ascensor como le digo yo, y a ver qué puedo conseguir mira, creo que el lado izquierdo el tercer monstruo el, el mago ese, creo que no me enfrenté contra él, vamos a ir por el lado izquierdo porque aún encima tengo dos Sparks más un enemigo que no me he encontrado Y los Goomba con, con esto creo que tampoco Tengo más Spark por el centro Y creo que el de hielo no lo he conseguido Pero es que creo que los enemigos tampoco Y es más difícil encontrarse enemigos que encontrarse los Sparks Así que en el siguiente vídeo creo que iré por el lado izquierdo otra vez Creo que sí, ¿eh? Vamos Cuando le doy aquí Mostrar información Maestro Corrinil Vale Mira, esto no Es una pantalla que no había visto todavía El... Ah, lo de invocar El el Maglodo El... El invocar al Maglodo No, no lo tuve nunca, creo, eh Y el de la Gorrinadora Me suena que sí El Vampy Acelerón también Uf. Es que no sé qué hacer, eh. No, creo que voy a, voy a ir por el centro es un nivel más. Pues igual sí, eh. Igual le damos por el centro. Me parece a mí. Vamos a gastar el dinerito en curas. De eh, esto tenemos dos. Perfecto. Cuatro tenemos ya. Que en un vídeo ya nos hicieron falta cuatro. Así que nada, chavales.